Entre otras noticias, el gobierno les dará un bono de 50 mil pesos a todas las familias que tengan más de cuatro hijos. Eso lo anunció el presidente hoy en la tarde del 40. ¿Vos escuchaste eso? Sí. Mi amor, solo tenemos tres hijos acá. ¿Y sí? Escúchame una cosa. Yo te voy a confesar algo. ¿Qué te pasa? Yo tengo un hijo en la calle. ¿Qué hijo de ti, mi amor, tranquila. Necesitamos la plata. Son 50 mil pesos. ¿Sabes cómo nos va a librar esto? Voy a buscarlo. Quédate acá. Vení, pasa, mi amor. ¿Y mis otros dos hijos dónde están? Los papás de ellos vinieron a buscarlo. ¿Qué te pensás? Que es el único que ve noticias. ¿Cómo que se le...